¿No están muertos todos? ¡En alarma! ¿Ese inquisidor? Creer que ser más alto. ¡Apa! Cuidado. ¿Cuántos van con esto? ¿Acaso no ve? Me... ¡La manada debe seguir unida! ¡Aquí viene más! Una puntería excelente El campo de batalla es nuestro What is that? I'm going to kill you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. Ya ah. no. no es sabio decir. No. as okay. okay. Esto más vulgar. Estas armas no valen ni siquiera como trofeos. Nie ma problemu z tym, co się dzieje. Nie ma problemu Los anillos, inquisidor, los consejeros están muertos. Han sido los brutes. Bestias desleales y malignas. Los profetas fueron necios al confiar en ellos. Colega, ¿a dónde va? A la Tierra, a terminar lo que empezamos Y esta vez no quedará ninguno de ustedes Esa estructura del centro de la ciudad es una nave Forerunner Y Verdad va directo hacia ella Si lleva la flota del Covenant a la Tierra, no tendrá ninguna posibilidad Tienes que detenerlo Ese Brute tiene el índice y a Miranda y a Johnson. ¿Puede activar el anillo? Si lo hace, detonaré el reactor de Lina Amberclad, como hicimos con el Otom. La explosión destruirá la ciudad y el anillo. No es un plan muy original, pero sabemos que funciona. No, no quiero arriesgarme con una detonación a distancia. Debo quedarme aquí. ...debajo de la biblioteca. Great Mile, nos han utilizado. Solo damos una distracción. Su objetivo siempre fue la de la nación. Haz un pasaviso que une a una esta torre con la nave. Vuelve dentro. Te clarece.